¡Hola, monis! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro G-Vlog Pues ahorita son las 8.49, así que me tengo que apurar porque con todo lo que ha pasado con Corona y todo eso, cosas han empeorado aquí en Corea. Entonces, por toda esta semana estamos en cuarentena. Así que no he podido ir a trabajo. Estamos trabajando desde la casa. Empiezo a las 9, así que solo tengo 10 minutos para ponerme mi rutina de skincare. No sé si les había contado, pero... Cambié de trabajo, o sea, cambié de compañías. Sigo en skincare, pero estoy en otra compañía que está más grande, que muchos de ustedes probablemente lo conocen también, pero cambié de compañía solo porque primero que nada no me estaba gustando nada ahí. Me encantaban las personas, amaba las personas con las que estaba trabajando, pero lo demás no no no me gustaba mi trabajo ahí. Nada más no estaba contenta. Sentía que no estaba aprendiendo nada. Y pues fue todo un, un chorro de cosas que tenía que hacer. No sé. Entonces, bueno. Acabé la semana pasada. Y empecé en este nuevo trabajo. Este lunes. Esta semana. Justo cuando empecé decidieron... Empezar a trabajar desde la casa por la cuarentena. Y si no saben todo lo que está pasando en Corea, les dejé un HTV en mi Instagram. O también lo pongo aquí ahorita. Así que si ya lo vieron, bueno, esquípenlo. Holi oli. Así que desde la primera oleada de casos aquí en Corea, las cosas habían mejorado muchísimo. O sea, muchísimo ya podíamos tener una vida normal, ¿no? Pero nuevamente hubo un contagio por las mismas causas Básicamente como las reuniones religiosas y bueno, pues porque la gente, bueno, estamos ya acostumbrándonos a la vida normal otra vez, ¿no? Entonces esta vez el incremento diario de los casos fueron mucho más rápido de lo normal. Así que empezando el 30 de agosto, o sea, ayer estamos oficialmente en el nivel 2.5 de la alerta de distanciamiento social. Esto significa que cerraron gyms, cafés, PC cafés, básicamente son cafés con computadoras. en Clubs, pubs, iglesias, cerraron ceremonias. Ah, Los cafés solo puedes hacer takeout. En los restaurantes aquí todos tienen que cerrar a las 9 pm. También desde ahora se multa como 100 a 300 dólares. Por personas, si no llevas mascarilla afuera. Muchas compañías como la mía empezaron a trabajar otra vez desde la casa. Por último, quiero decir que espero que todos estén súper bien, saludables, bien en sus casas, trabajando o estudiando, lo que sea que estén haciendo. Les mando muchos abrazos y muchos besos a todos ustedes. Eh... Especialmente a todos los que están trabajando en el hospital Ayudándonos y protegiéndonos de todo este virus Pero sí, con todo lo que está pasando Estamos en cuarentena y por eso estoy trabajando en casa Todos los días estoy aquí en casa Así que hoy les voy a enseñar un chill vlog de mi cuarentena Como trabajo a las 9, me despierto como 30 minutos 40 minutos antes Me baño Me lavo los dientes Me pongo mi skincare Me tomo mis vitaminas y así empezamos el día. Llegó otro tifón a Corea. Este es el segundo este mes. Y vean las nubes. Ayer en la madrugada estuve despertándome todo el tiempo por el sonido del viento. Parece que este mundo está acabando. Pero aunque el mundo acabe, seguimos con trabajo. Así que voy a hacerme un cafecito. Cuando empiezo trabajo me gusta empezar con mi agenda. Así me gusta escribir todo lo que tengo que hacer hoy y después lo divido entre tiempos. O sea, ¿qué voy a hacer desde las 9 hasta las 12? Ya que a las 12 y media es tiempo para comer. Después desde la 1 y media hasta las 6 trabajamos otra vez. Así que así divido mi tiempo. Y organizo mi tiempo mejor. Y ya cuando tengo todo lo que tengo que hacer. Aquí escrito. Voy uno por uno haciéndolo. Ahorita estoy haciendo tipo un storyboard. O sea, tengo que escribir y diseñar como queremos que tomen las fotos de nuestros productos y después cuando nos dan esas fotos y videos finales yo los edito y ya los subimos en el internet aquí tenemos un cuarto en nuestra casa donde mi papá lo usaba para su trabajo ahí está y este es donde yo trabajo ahorita hace demasiado Escuchen eso? es el viento por el tifón Aparte de corona, que está mal, ahora tenemos un tifón. Lo mejor de poder trabajar en casa es que puedo nada más poner música y escuchar música mientras que trabajo. Porque cuando estamos en la oficina sí puedo escuchar música, pero como hay gente que empieza a hablar conmigo al lado de mí, eh, pues no, no me pongo mis AirPods, pero a veces sí me siento sola trabajando en casa. Todo el tiempo aparte porque apenas empecé en, esta nueva, en este nuevo trabajo. Y la verdad no sé mucho, no sé qué hacer. Necesito ayuda aún. Pero como estoy sola, sí está difícil. Pero los veo después. no. no, no, no, no. ya son las 12 y media significa que podemos comer y hoy tenemos curry Cuando estoy en la oficina afuera, después de comer con mis compañeras, siempre vamos a un café a tomar algo, como postre, ya saben. Y como en la mañana ya tomé café, hoy voy a tomar esta cosa que se llama mi té. Es básicamente chocolate. Y lo que me encanta de esto es que no lo tienes que poner en leche. Lo puedes poner en agua, porque a mí no me gusta el leche tanto, así que lo pongo en agua. Aquí tengo mi agua. Es bueno tenerlo caliente, pero pues hay que ver. Tenemos una hora para comer y descansar en el medio. Cada compañía es diferente, pero nosotros tenemos desde las 12 y media hasta la una y media. Ya son las 1 y 2, o sea que solo tengo 30 minutos más. Pero lo malo de estar en cuarentena y quedarnos aquí en la casa trabajando... Es que no puedo estar comiendo y hablando y no sé estar con mis compañeras de trabajo. Creo que eso es lo que hace trabajo más divertido, ya saben. Normalmente trato de no tomar algo súper dulce todos los días de trabajo. Siempre trato de nada más tomar agua, mucha agua o café. Solo tomo como algo dulce y Tipo postre Los viernes o los lunes Pero hoy es un jueves Y me estresé mucho por El video que voy a subir mañana Así que Me voy a tomar este Se llama mi té Creo que le puse demasiado agua Pero está bien Este tifón sí está intenso las nubes se están moviendo súper rápido El viento está loco Ahorita mi novio me acaba de mandar un mensajito Que está trabajando afuera Y dice que siente que va a empezar a volar Por todo el viento Otra vez a trabajar Me cambié porque se me ensució Ustedes los que han estado trabajando y estudiando en casa ¿Qué les gusta más? ¿Estar en casa o estar en la oficina o en la escuela? Porque creo que me gusta estar en casa porque pues es más porque puedo estar así súper cómoda en mi casa pero al mismo tiempo no sé, se siente muy sola. Me gusta estar con mis compañeras. Definitivamente no me gustaría tener clases en, en casa por internet si fuera estudiante porque a mí lo mejor de estar en la escuela era estar con amigos. Díganme qué piensan abajo en los comentarios. Ya tenemos que trabajar otra vez Hoy después de trabajo Van a venir conmigo A que me corte el pelo Finalmente Odio cuando mi pelo está así Me gusta un poquito más corto O ya más largo Pero esto Así ahorita No me gusta es Que me lo voy a cortar otra vez Ustedes ya saben Que siempre me lo corto Ya son las tres y media Ya casi acabamos con trabajo tengo que hacer un video en TikTok con unos productos de nuestra marca, entonces voy a hacerlo aquí en mi cuarto. Estoy pensando dónde hacerlo. Aquí tengo unas telas que había comprado para hacer mis videos de YouTube, así que creo que voy a usar esto mejor. Y pues vamos a trabajar aún más Esta es la parte que me encanta Porque puedo hacer contenido que me encanta Y híjole, vean Vean qué bonito el día después del tifón wow. Ya sé, ya sé Mi ventana sí está un poco sucia Ya sabemos, ya sabemos Pero aún así, wow Está muy bonito afuera Qué triste que no podamos salir Ahorita Pero bueno Vamos a hacer este video Primero quiero planear un poquito cómo lo voy a hacer Voy a buscar, voy a ver algunos videos Sobre este producto Porque como soy nueva Aún no conozco los productos 100% bien Así que voy a Investigar un poco Después vamos a hacer el video, los veo después pues. Ok Tengo una idea, así que saqué Mi luz Tengo mis productos aquí y vamos a hacer este tiktok La verdad es que creo que el tiktok es lo más difícil de hacer Hay que ver qué sonido vamos a escoger Se me entró algo en el ojo Ok, primero vamos a tener que escoger una canción Quiero algo súper como rutina de mañana Tipo calmado, relajante, ya saben pues vamos a quitar todos los filtros ahora lo primero que vamos a hacer creo es, primero me voy a cambiar mejor, ¿no? en negro ahora vamos a enseñar el producto y para esto ahorita vengo después de que hago el tiktok ya acabé con el tiktok, ahora vamos a ir a editar el video y a mandárselo a ver qué dicen, qué piensan de esto. Vean, tuve que estar agarrando esto, la luz, con, mi, con mis labios porque no tenía otras manos. Tenía que usar mis manos para el producto, así que tuve que agarrar esto con mi labio y ahora ve. Y ya que acabamos con el TikTok, acabo de editarlo en mi compu. Se los enseñé a mis compañeras y ahorita estamos viendo qué vamos a hacer con este video, si lo vamos a subir, si lo vamos a hacer otra vez, mejor en la oficina, todo eso, ¿no? Ya son las 4.40, significa que tengo una hora y 20 minutos hasta que acabemos con trabajo. Hoy después de trabajo vamos a hacer un poquito de yoga, porque como ustedes ya saben, bueno, no sé si saben, no sé si les dije, pero hace unos... Hace como un mes me lastimé la espalda, eh, dejé de ir al gym porque ya no pude, me, no me dejaron ir, tuve que ir al hospital todos los días. Ya que está mejorando me dijeron que podía hacer un poquito de yoga y después de hacer yoga por unos meses creo que... Voy a poder ir al gym, no sé, nadar o otra, otro deporte. Pero sí. Entonces, como estamos sentados todo el día, voy a hacer como 20, 30 minutos de yoga. Y luego vamos a ir a cortar este pelo. Ahorita cerraron todos los gyms, así que por ahora vamos a hacer yoga. Después cuando abran los gyms, nada más creo que voy a tener que ir a hacer cardio y yoga. Ahí adentro del gym. Porque no me gusta hacer yoga en casa. Nada más no. Pero sí. Esta semana lo tendremos que hacer así Por cuarentena Y sí, seguimos trabajando Muy aburrido el día Pero estoy de buen humor He estado escuchando música No sé si ya han escuchado Ice Cream de Blackpink Y Selena Gomez Déjenme saber qué piensan de la canción pues La verdad se me hizo como me Creí que iba a estar mejor Pero como que no sé Está ok, pero sí, la canción sí me puso de buen humor eh. <risa> Y si voy a seguir trabajando los veo probablemente cuando ya acabe con trabajo. Mejor, ¿no? Acabamos con trabajo. Acabé un poquito más tarde de lo normal. Son las 6.20. Y antes de ir a cortar mi pelo a las 7. Vamos a hacer un poquito de yoga. Yo como ya había ido al hospital. Y en el hospital me dijeron mis problemas. Básicamente lo que tengo es que me duele la espalda. Aquí abajo. Esta parte... Tenemos un músculo aquí. Esta parte como que no, no se estira muy bien. Entonces tengo que estirar esto muy muy bien. También una de las causas es que siempre estoy sentada así. Y es muy muy malo para tu espalda. Entonces yo siempre estoy tratando de sentarme mejor, con buena postura. Como yo ya sé cuál es el problema, busco en YouTube en yoga para eso, que se llama SOAS. Entonces, pues siempre estoy viendo videos de cómo mejorar mi postura, qué hacer o qué ejercicios hacer para mejorar, porque no quiero solo buscar en YouTube eh, ejercicios para la espalda, cosas así, porque cada persona tiene problemas diferentes en la espalda. Yo les recomiendo ir al doctor, saber exactamente cuál es el problema y después buscar ejercicios y hacer lo que tienes que hacer para mejorar. Entonces eh, yo hago este video de yoga with Adrienne. Es 20 minutos corto, pero ayuda muchísimo. Después de un día de trabajo, hacer este video de 20 minutos, literal, te relaja. Mi cuerpo se siente súper bien después. Así que vamos a hacer esto, después vamos a ir. ya acabamos como pueden ver me corté el pelo Sí me lo corté bien corto estaba caminando a casa después de cortarme el pelo fui a comprarme un vino pero no tenían el que quería Así que no me compré mi vino, tal vez mañana, como mañana es viernes, mañana me tomaré mi vino. Me bañé, bueno, solo mi cuerpo porque estuve sudando como loca haciendo el TikTok. Los TikToks son demasiado difíciles, no sé cómo le hacen. Mi piel ha mejorado mucho estos días, solo porque no, he, no me he puesto tanto maquillaje. Estoy muy feliz con mi piel. Hoy apenas nos contaron que vamos a tener que trabajar en casa hasta martes la siguiente semana. Solo era, se supone que era hasta mañana en el viernes, pero no. Y pues no sé, no sé qué está pasando la verdad. A veces me pone súper ansiosa todo esto, lo que está pasando con el tifón y el virus, todo eso. Cuando la verdad no me gusta ver las noticias. Especialmente antes me encantaba ir en Twitter a leer cosas. Pero ya no, con que me da mucha ansias leer todo lo que está pasando Debemos de estar atentos a lo que está pasando alrededor de nosotros Pero al mismo tiempo, creo que puedes como darte un tiempo para ti Para que puedas concentrar y enfocar en lo positivo y en ti misma eh, Aunque haya muchas cosas pasando en el mundo ahorita Días así... Como la mía, en cuarentena trato de usar todo el tiempo que yo tengo en mi casa sola eh, Para poder hacer cosas que a mí me gustan hacer Por ejemplo hoy, la verdad no se supone que iba a hacer un video Pero pues decidí hacer un G-Vlog Fue un día muy bueno para mí, me siento muy bien Y ahorita vamos a ir a cama, creo que voy a relajarme un poquito Tal vez leer un libro Si me están siguiendo en Instagram, saben pero ya empecé a leer un libro Insoportable Levedad del Ser. Este libro ya lo había leído dos veces en inglés, de Milan Kundera. Pero hace como unos meses lo compré en español y decidí leerlo otra vez en español. Tal vez. Voy a ir a comprar más libros después, pero por ahora como no tenía un libro empecé a leer esto otra vez. Pero me encanta, es uno de mis favoritos, pero sí, voy a ir a relajarme. Me eh, Espero que estén súper súper bien, saludables, no olviden a tomar sus vitaminas, tomar su agua, hacer su ejercicio, amarte a ti misma, a ti mismo, todo el tiempo. Darte besitos y abracitos todo el tiempo. Pues sí, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho